Hola uh, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí en el FTL Advanced Edición Vamos a echar otra partidica lo dejamos donde estoy, donde estoy en el sector 1 todavía, es verdad, porque bueno, enganché un par de partidas en Hard. Y ahora estamos jugando en fácil para bichar el juego. Y bueno, vamos a cambiar de sector ya. ¿Sí? Venga, en el sector. Rock o Zoltan? Blur. Rock lleva muchos misiles, no me mola. Los Zoltan tienen el escudo petón, pero... pero lo prefiero. Eh... Venga, sí, que estamos en el territorio Zoltan y tal, y bla, bla bla bla que somos tíos raros. Distress, distres, pues distress, de aquí no llega, aquí viene nebulosa, nada. Distress, que significa dinerito. Llegamos a un sitio que no hay nadie, no sé cuánto soltan, algo misterioso ha pasado con la tripulación, pero sería una la pena dejar esta oportunidad que se desperdiciara. Así que gumiamos todo. A ver, ¿hay tienda cerca? No hay tienda cerca que se vea, así que yo lo que voy a hacer es mejorar mi nave, que es el momento. 85 y, y 20, 105, así que podemos subirnos estos dos niveles. Y comprar una barrita energética. Uno, dos, tres. Y ya somos unos señores. Somos unos señores. Claro que sí. Somos una piedra, porque no nos movemos. Pero, bueno. Esto es lo del de estudio Zoltan. Yo no sé qué ventajas tiene, pero la pega tiene es que puedo... ¿No tiene que cremita? ¿En serio? Este tío, cremita, cremita, ¿eh? Pomeroy. Joder, macho. Me he hasta ahora. Si participamos en el estudio, podemos perdernos y volvernos volvemos locos, eh, Pero no, les ha encantado. Lo bien que nos dejamos pinchar como ratas. Y nos han pagado. Como si fuéramos sus putitas. Pues nada, seguimos por ahí. Eh, nada, que aquí hay un sitio de guardar naves. Y ves, Fo oh, con ciento de sol tan brillantes haciendo sus cosas. Eh, ¿Qué camino me dejaría hacer esto? De aquí a aquí, por abajo, y subir. Sí, bueno, eh, es una idea, ¿no? Venga, sí, hemos que vamos a maximizar toda la ruta. ¿Qué cojones? Vale, me, esquipo, me, me escapo de los rocks y ahora me encuentro con uno. ¿Por qué no? Voy a cortar el oxígeno y vamos a mandarles un droide a las armas por aquello de desincronizar, recordemos. Tengo que comprar droides porque me estoy quedando tieso. Eh... Not today... a ver... No, not today. Igual no llego a dispararles bien, eh, porque... Antes tenía el tiempo como medido... Ah, sí, sí, el coño de llegar. Mis huevos... Vale, el chain va bien aquí. De hecho van a ir los dos ahí, me da igual no quiero meterle daño. Quiero no utilizar las armas. trá! Tra. El hull láser este, el láser de, de chapa para la chapa es muy bestia. Ah, además qué putada. Porque claro, como tengo el droide, para entrar en su propia habitación tienen que romper la puerta. ¡Oh, cómo me mola! <ríe> me mola mucho. <ríe> sí, señor. Esto es muy campeón. Disparamos un poco y ahora está. Hasta luego, señores. Eh, vale, hemos recuperado el droide. Fuel, que también estoy cortito de fuel. Vale. Estoy corto de fuel. Y como no encuentro una tienda de camino. ¡Hostia! Pero, pero perdona. <ríe> fuera, fuera. Eh, escudos, por favor. Escudos, pero ya. Y tú te vas a ir a las armas, no quiero misiles, no, no, caca, caca, bien, vale, bueno esto igual no hay drama, joder, es que las nebulas estas, las nebulosas estas que te cortan el rollo de la, de la energía, es uf, una bajona gorda, eh, venga venga, venga, venga, venga, venga, venga, bien, uy, fumando a la parrilla. ...humano a la parrilla. Lo estoy viendo claramente. Eh... No, ¿para qué disparar el escudo? Si no tiene escudo de todas formas, tío. Tenía que haber disparado a, a la... ...a la cabina. Estoy capullo. ¿Cómo? ¿En el siguiente gráfico? Bueno, lo bueno que tiene es que si yo tengo poca energía, él tiene poca energía. Y yo tengo un arma que recarga muy rápido después de disparar varias veces, así que... Bueno, pues aquí mismo... Ah, qué listillo. Ah, ahora han castigo los escudos, qué cabrones. FTL delay, como tiene que ser. Ahora han redirigido todo a... A tomar por culo. Eh, sí, venga, vamos a poner oxigenillo, porque si no... Me voy a morir un poco. ¿Y por qué no...? Ah, pues no tengo energía, claro. Claro que sí. Por aquí tengo esa ruta. De aquí tengo esta ruta. Y de aquí... Voy a acercarme porque tengo un poco fuel que pueda elegir... ¿Qué ruta? ¡Hostia! A ver... Bueno. Este es el mejor sitio para soltar. Mira, este es el flak que os comenté antes. Este es el que dispara mierda láser esto no lo puedo mandar ahora a usted si se me muere la gente ahora mismo eh, la lío un poco porque voy sin energía de eh, a ver cómo lo hago quiero tener esto activo y quiero escudo y quiero todas las armas, las armas así que las prioridades mandan Estoy por matar al tipo este, aquí en el oxígeno. Total, ahora mismo no está haciendo nada. Se puede venir aquí morirse tranquilamente. Como un campeón. Que no me... Vale, pero mataron. Hostia, me he cagado por un momento. Estoy tan acostumbrado a que eso asuste. Disparar aquí para... bueno, para gastar. Uff, uff, uff. No, igual no ha sido la decisión más inteligente que he tomado, eh. Igual he sido muy tonto. estás recargando esto? Eh, mándaselo a las armas... ¡Joder, tío! Se supone que no tienen buena puntería con ese arma, ¿eh? Y madre de Dios, menos mal que ha tenido buena puntería... las armas del tirón, vaya, vale, volvemos a tener el escudo, esto va a empezar a repetir una cantidad de reparaciones Hay que no está los escritos, Hostia, me han dejado fatal por una mala decisión y estamos en fácil eh, ojo, esto es un tema, esto es un tema, ¿A qué? ¿A qué? ¿Me pidan permiso para llegar? Vale. ¡Uff! ¡Uff! Uf. Venga, a reparar. De hecho, tú no vas a reparar porque tú eres el que estaba a los escudos y tú eres el que va a coger experiencia. Que parezco tonto, tío. Joder. Pues me han curtido bien aquí, eh, con la tontería, con los flak de los cojones. Se supone que los flak no se apuntan, no, no las he usado todavía, entonces no sé cómo van. Pero se supone que no apuntas bien con los flak, a cambio de que haces un porrón de daño. Entonces es un poco que disparas al azar. Al azar Venga, reparad ahí, cabrones. Eh... Estos como tíos no, como no se asfixian, pues molan para reparar cosas en, de brecha, y no es que reparen muy rápido, pero bueno. Y Orrigan se podría ir a morirse un rato, Sí, lo veo claro, venga todos a sus puestos y Orrigan se va a ir a asfixiarse un ratito. los cuando muere furacioso tira cuatro piedras al suelo y lo han grabado eh, me aburro me aburro me aburro me aburro mucho me aburro más que antes y aquí es no puedo hacer un grave así que nada circulamos quiero una tienda quiero una tienda no quiero un encuentro quiero una tienda ¿En serio? ¿Y 10 misiles? 10 misiles y un robotito, bueno. Esto puede ser hasta bueno. Vente para acá, fuera, fuera... Sí, no sé, está un poco igual. Sí. Not today. Sí. No es mi turno. Sí. ¿Por qué disparar? Guay. Creo que puede ser hasta bueno, por lo mismo de antes, estamos farmeándole a este el escudo. Y este no parece que vaya a huir todavía, pero casi seguro que lo hará. Ahora es cuando repartimos como buenos hermanos entre esto y esto. Claro que sí. Bueno, mientras sean encuentros de esto no tengo ningún drama. Pero ninguno. Venga, suéltame, droides, que voy cortito. O no. Vale, nos hace falta energía de motor... Tengo tienda cerca... ¡Me cago en tal, tío! ¿Por qué no tengo tienda cerca, coño? Y de aquí no llego al distress. con lo que tengo dos, dos pasos... Como no hay tienda aquí cerca... Estoy por irme al distress y pasar de esto, aunque me va a doler... Me va a doler el alma. A ver, tengo que mejorar un poco la nave. Voy a meterle... Si no meto dos escudos son... 90, no 90, no... 95 y... 95 y 23... Sí, bueno, si tengo que vender algo... vendo, tío. Pero es que voy con muy poco escudo. A ver, ahora mismo estoy aquí así. Que dependiendo de lo que me encuentre puedo jugar con la energía... No me gusta, pero es que tampoco puedo hacer mucho más. Este va directamente a y son dos saltos, que es más o menos por aquí. Eh, si hago este aquí y de vuelta, no llego arriba. Nada. No quiero encontrarme con un scout de, de los rebeldes, por las buenas. ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿Esto tiene pinta de ser un arma iónica? Pues nos vamos a quedar con las ganas de saber lo que es, por ahora pienso dejar que me disparen. <risa> no pienso, otra cosa es que lo consiga, ¿no? Eh, se llama la cosa. Igual me subo el hacker, porque si consigo quitarles más tiempo de disparo, mola bastante. Estos dos van a disparar aquí, en cuanto puedan. eso eh, sí, es un arma iónica. Que supongo que tendrá algún tipo de batería para disparar. Nah, parece que no voy a necesitar esto, con lo cual voy a poner oxígeno. Y ahora has dicho que el FTL, ¿no? Esto ya no disparo. Jump inminent. Apoya, tío. tío. Me he eché encima la flota. Venga, recuperamos el droide, fuel y scrap. Guay. Venga. Motorcillo. Tío, ni una puta tienda, no. No, en serio. Y encima no, no conecta nada, o sea, pero ¿por qué? Joder, que tengo que recuperar, cabrones. Intrudes on boa, claro que sí, Zoltan, esos grandiosos luchadores. Vale, es el momento de... Eh, a ver, es el momento de qué, Daniel. Es el momento de cruzar los dedos, esperar que no me revienten con el misil de quitar el oxígeno y de activar esto. <risa> sí, bastante. Venga, pega, pegaros que sin oxígeno los Zoltan son un poco patatas. Así que espero que... Supongo que el android no me dejará porque tengo el escudo Zoltan. Entonces... Ey, ey, ey, ¿me estás matando a mi amigo? ¿Qué haces, tío? Bueno... Hostia, que no me den ahora en la puta... Vale. Como me den aquí ahora, me cago en todo su puta madre. Vale. Eh... Estos son un montón de rayos láser que van ir para allá. Vale. No, en la bahía no. Bueno, me la pela. Me la pela no porque me vas a reventar, pero me la pela que venga todos a sus puestos. Eso va para el motor. ¿No? Ah, los hackers. Bueno. Ahora mismo ya me da igual. El hacker. Este está aturdido. Ah, me habrán disparado con... ¿Quién se está muriendo? Ah, el piloto. Porque no tengo oxígeno. Claro que sí. Eh, bueno, que se muera. Total. Voy a cerrar las puertas. No puedo cerrar las puertas. <risa> bueno, todo a su momento llegará. Ahora, los matamos. No, de hecho voy a disparar la cabecera. Y así, doy uno. Ah, me muero un poco. Me muero mucho. Como decían en Fan Hunter*. Señor, me muero mucho. ¿Quién más se muere, tío? Ah, vale, el rock. Pues magnífico. Porque, total, ¿quién quiere un rock ahora? cuando ¡Muérete, rock! ¡Muérete! Paramos esto, damos oxígeno para que no sigan anda por culo tú vas a reparar esto que es un machote y vosotros dos vais a reparar estas puertas eh, te, te, te, te me hace falta energía he vuelto a tener problemas de energía ahora tú vuelves aquí vosotros vuelves aquí yo cierro las puertas debería comprarme puertas de las de <risa> seguridad un poco, solo un poco. Cremita está malito, cremita está malito, eh, jump, o sea, nos vamos a ir del sector, una puta mierda pero nos vamos a ir, y voy a comprar una energía porque estamos tiesos y, y el triste este va a esquivar más, o me espero por si compro algo. Vamos a cambiar de sistema, porque a lo mejor es que igual hasta me reparan. A veces hay suerte y te viene una nota que te dice que tal. Eh, he recibido un mensaje automático de una estación cercana. Parece que hay un, un sitio, shipwright, que Es como un, un puerto. No sé. Que puede hacer el trabajo, no sé cuánto. A ver, ¿qué hacéis bien? Eh, dicen que me hacen un grado del reactor a cambio de Scrap. Pff, dale que sí. Vale, ¿y este upgrade que es? ¿Upgrade de reactor by one? Ah, ¿tengo un hueco más? Eh, no lo he entendido. He perdido. ¿Me han dado un hueco más de reactor? Me he perdido, no sé. No, no está pendiente de lo que ha hecho. He gastado 20 de scrap. y No sé en qué, porque yo soy así. al ah, botón este lo han cambiado. Este está de aquí. Me había fijado hasta ahora. Queremos ng Worlds, ng Control, ng Homeworlds... ¿Qué coño? Homeworld. Total, si sí. me van a reventar si no hay una tienda cerca. Joder, tío, distres, no, tienda, store. Hostia, aquí con esto vamos tres nuevos, aquí con esto un montón más. Pues voy a ir a este primero por si hay un store cerca. Joder, tío, en serio, encuentro. Eh. Tiene uno de escudo, tiene ahí un láser pesado. Hemos llegado. Es que no se interesa hacer la descarga esta. Vale, tiene un droide de que. bien, Y esto es un pesado. Eso se supone que no es un problema. Se supone que ahora mismo no, no son un problema. Esto lo vamos a poner por si acaso. Y esto por si acaso. Vale. Tengo dos escudos. A ver, ¿cuánto me quita? Si me diera, sería un problema. Así que nada, pues... Vamos a dispararle al escudete y al arma. Y nos aseguramos. No, no había problema de todas formas. A ver... Turu, turu, turu, turu, turu, turu, turu, turu, por ahora hay diferencias poquitas en general, tampoco hemos disfrutado de armas bestias, no llevo mucho dinero. Quizás hayan corregido la cantidad de dinero que recibes en, en fácil, que antes era como una burrada. Eh, ¡Hombre! ¡Una tienda, tío! ¿En serio? Por fin, coño, perdón. Tengo un golpe aquí. Explosive Replicator. ¿Y esto qué es? Las armas basadas en misiles tienen un 50% de, de, de azar de no utilizar un misil. Claro. El realismo de FTL. Eh, ¿y aquí que tienen un flag de estos que requiere 2 de power, 10 segundos de recarga, dispara 3. Y es como un arma que la disparas y ¡Ah! ¿A donde salga? Eh, eh, eh, eh, lo primero es reparar. No sé si voy a repararlo todo, pero voy a reparar. Por lo menos, hasta la mitad. Ahora, tengo aquí para comprar un Zoltan, que esto en un momento dado podía estar guay. Pero... veo que no estoy cogiendo tanto dinero como me esperaba. Hay otro Store aquí. Entonces, Distress Store y podemos bajar por aquí. O oh, este Invisit... no, Distress Store. Sí, yo creo que sí. Ahora mismo estoy tranquilo con la vida. La mitad, no debería ser un problema. Puedo hacer un upgrade, eh, no sé, lo sabremos en el siguiente. Lo voy a dejar aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada, suscribíos, dejad un comentario favorito, cualquier mierda de esta que se hace en internet, hombre, que no cuesta nada, que pago, que es gratis. Pues bueno, nada, familia, nos vemos hasta el siguiente vídeo, chao.